Siempre he sido un puto cero a la izquierda. Bueno, un cero tiene más significado que yo. Yo era ese cero al que empujaban, el que pegaban, el que se reían. No tenía amigo. Era Mi vida era una continua rutina ir a clase, ser maltratado por esa los que llamaba por supuesto compañero. Y luego volver a mi puta casa con las mismas ganas de siempre. Hasta que bueno. Todo cambió. Me empecé a juntar con gente que parecía buena gente. No sé, ellos me acogieron. Pero desde el principio se veía que estaba metido en rollo fuerte, droga. Tenía 18 años y nada que hablar de... que me hiciera sentir viva de verdad, joder, y tanto lo hice. Me sentí más viva que nunca. Con el tiempo me di cuenta de que lo necesitaba se para ser feliz eh, era ese, ese chute de energía para, para soportar cualquier problema que viniera. Ahora soy otra persona, me transformó por completo. completo. Y cuando me quise dar cuenta, mi vida había dado un giro de 180 grados.